Ay, mala leche, Pepito, pero la que te la quedan dado Me cago en la leche Parece que el nevado está todo blanco Es que, que, que, no, es que, ay, que me come, que me come Que no, mira, que era una broma, corre, levántate mi tete, mi tete. Ay, qué susto me ha dado, eh No sé qué lo que te hago ay, Además, es que tengo los huesos te molidos. Pues ¿Cómo quieres que me levante? ¿Me vas a tener que vestir tú? Ay, que, no. ¿Viste, te, viste, te, vamos, tete, verás, qué guía. Viste, levítete, Vamos, venga, venga De verdad, es que chulo Juanito por dios santo, vísteme despacio que tengo prisa